Muy buenas, soy Emilio Márquez y bienvenido a un nuevo live en, en mis perfiles sociales. De hecho, este es récord mío semanal, cuarto live seguido en la misma semana. Y en este en esta ocasión vamos a, a compartir las conclusiones, los aprendizajes, las experiencias que vivimos en el pasado after work de Debate y Networking entre directores y directoras de tecnología y de IT. Eh, para comenzar este live eh, lo hago con eh, compañera socia y colaboradora de la actividad, eh, Patricia Ramos, que con eh, Urban, Agent, eh, Urban Marketing Agency eh, organizaron el tercer eh, fin eh, Fintech Innovation Summit. Y entonces lo que dijimos, mira, vamos a colaborar juntos porque eh, gran parte de los participantes podían estar muy interesados en conocerse mutuamente y ya sabéis que lo de establecer sinergias, colaboraciones y networking es algo que me encanta. Así que, eh, Patricia, muchísimas gracias por eh, ser colaboradora y por comenzar esta primera actividad eh, uniendo eh, y colaborando entre eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Emilio. Eh, bueno, como bien ha dicho, Emilio, soy Patricia Ramos, soy socia directora de Urban Event Marketing, que es una agencia especializada en la organización de eventos dentro del, del sector IT. Y quería también dar las gracias a todos los patrocinadores de la tercera edición del Fintech Innovation Summit, pues ya que sin ellos eh, no sería posible llevar a cabo este tipo de, de eventos que hemos eh, hecho durante todo este año y de iniciativas y colaboraciones con, con Emilio. Eh, durante el próximo año, Vamos a llevar también a cabo toda esta serie de eventos en colaboración con, con Emilio, con sus networking y Afterworks, ya que muchos de los patrocinadores, como bien ha dicho él, eh, eh, quieren, echan en falta, sobre todo este, este año que hemos estado en, online, ¿no? echan en falta esa parte de, de networking y de poder hablar y, y charlar con otros eh, compañeros. Y mmm, vamos a llevar a cabo toda la serie de eventos eh, B2B, eh, eventos tecnológicos, eh, basados en la generación de negocio, eh, sobre las temáticas de ciberseguridad, eh, cloud, customer experience, eh, retail, e-commerce, tech learning, rectech, eh, pharma y salud, seguros y fintech. Un calendario realmente, eh, realmente potente e interesante. Eh, que, por cierto, eh, de las actividades que, ha, que habéis celebrado en este 2021, ¿cuál, ¿cuál es la que te sentirías más, más orgullosa? Bueno, en realidad todas las actividades que hemos hecho, todos los eventos, eh, han, han sido prácticamente un éxito, ¿no? Porque, eh, o bien por la temática, por los ponentes, patrocinadores, asistentes, en realidad toda esa combinación ha hecho posible que toda esta serie de eventos que hemos llevado a cabo, que han sido 18 a lo largo de este año, no han sido pocos, eh, hayan logrado ser, ser un éxito para todos, ¿no? Entonces, además, todo lo que es tecnología sabemos que está en auge, sabemos que siempre hay innovaciones, tendencias y que, y que las empresas están deseando innovar, están deseando eh, probar y cómo mejorar todas sus, sus expectativas y en ese sentido, pues, eh, estamos muy, muy orgullosos. Muy si cabe destacar alguno, a lo mejor es este último precisamente de FinTech, ¿no? que, que al ser la tercera edición y, y debido a la, a la, al éxito que está teniendo todo lo que es el tema FinTech, eh, ha tenido un poquito más de éxito que el resto, pero en general estamos muy, muy orgullosas y muy contentas con todo lo que hemos llevado a cabo. Pues que sepan, Patricia, que ha sido eh, todo un placer eh, colaborar en, en esta actividad y que, y que espero que podamos colaborar con la Latina Valley, con Urban eh, Event Marketing Agency durante todo el año que viene y que, sí. duda, y que sin duda que yo que sacaría de las actividades que habéis realizado porque en varias de ellas habéis habéis contado conmigo y os agradezco inmensamente el honor de poder moderar algunos de vuestros paneles, yo me sacaría un pensamiento realmente positivo porque eh, desde luego la digitalización está en marcha, avanza, eh, se veía mucha actividad por parte de, de las empresas que participaban en vuestros eventos, de que veían el presente el futuro con bastante optimismo y alguna palabra optimista de, de, de conclusión de vuestros eventos, ¿Y de hablar con tantas empresas a lo largo de este año pasado o cómo ves, cómo ves el 2022 que ahora comienza? Pues eh, yo veo el 2022 muy prometedor en este sentido, ¿no? porque es verdad que, que siempre eh, las empresas necesitan de estas, de estas herramientas, de esta tecnología, de estos servicios que se ofrecen y, y muchas de ellas eh, están empezando a digitalizarse. Parece mentira ¿no? que, que a estas alturas todavía las haya sin digitalizar o que estén empezando. Pero es cierto que hay una necesidad real en el mercado eh, de estos servicios y de estas herramientas. Con lo cual eh, yo veo un año muy prometedor para el sector. Pues eh, coincidimos entonces. Vemos bastante optimismo en el, en el horizonte. Eh, Patricia, muchísimas gracias por, por plantear esta colaboración. Que, que creo que ha salido muy fructífera y Un placer, Emilio, repetiremos en este repetiremos en el 2022 y de la audiencia, quien eh, os animo que conozcáis las actividades que, que organizan y que de, os dejaré el, su URL y todos los detalles, la tendréis en la descripción de los vídeos y felices fiestas y si no charlamos antes, seguramente charlaremos, que buenas entrada de año. Gracias. Vale, muchas, muchas gracias. Muy buenas, Angie. Buenas, Emilio, ¿cómo estás? Bien, pues como comentaba, ando bastante optimista. Y por cierto, a los que estáis saludando, eh, eh, muchísimas gracias Martín, eh, gracias desde, desde Twitch. Si nos podéis dar de feedback, si se nos escucha y se nos ve bien, os lo agradeceré eh, infinitamente. Eh, eh, Angie, eh, ¿quién eres? ¿Y qué haces? Porque has sido y has participado como Media Partner, o sea, medio de comunicación, colaborador de, de esta última actividad de, de entre directores y directoras de tecnología con Cybersecurity News. Pero para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿Qué hacéis? Bueno, Emilio, muchas gracias por la invitación. La verdad, para nosotros como grupo es un placer seguir colaborando contigo y participando en, en los eventos de la Latina vale Para los que no me conocen, soy Angie Parra, soy responsable de relaciones públicas y eventos de un grupo que se llama E-Commerce News. Realmente somos tres medios de comunicaciones, de comunicación, perdón, cada uno de ellos enfocado entre sectores diferentes y totalmente tecnológicos. Y Commerce News, que abarca el tema de comercio electrónico, Big Data Magazine, de temas de Big Data inteligencia artificial y cybersecurity News, pues todos temas de ciberseguridad. Y una pregunta muy parecida a la que le he hecho a Patricia, ¿cómo veis? porque desde los distintos medios de comunicación que, eh, que, que tenéis y con toda la información que pasa, eh, seguramente, directamente por la redacción, eh, ¿qué, ¿qué pulso, qué, qué, qué perfil crees que va a tener este año 2022 que ahora comienza? ¿Cómo lo ves? ¿Optimismo? ¿Con, con algún, con algún promillón horizonte? ¿Cómo lo veis? A nivel de eventos se refiere, a, eso? a nivel general, a nivel… Bueno, a nivel de eventos… Bueno, Sí, mismamente Mismamente bueno, a nivel de eventos, yo creo que sí, bastante optimista, a nivel, eh, ya lo estuvimos viendo en esto durante la pandemia, si ¿sí? bien estamos perdiendo un poquito el miedo, estuvimos haciendo eventos híbridos, yo creo que todo el sector realmente, y yo lo veo bastante prometedor para el otro año, además, que también tenemos que seguir activando el negocio, hay que seguir haciendo cosas, al menos con aforos reducidos, eh, pero hay que seguir activando, yo lo veo bastante optimista, la verdad, y desde nosotros, desde el equipo, también estamos apostando por ello, por eso este año Año hicimos varios eventos enfocados también en networking y el próximo año también vamos a seguir en la misma tendencia junto con los tres medios. Uh -huh. Pues, eh, Angie, te agradezco inmensamente que hayas sido eh, medio colaborador y que hayas participado en nuestras actividades y espero que repitas este próximo año 2022. Claro que sí, Emilio, muchas gracias por la invitación y los invito a todos también a que se lean Cybersecurity News y vean también pues, las tendencias que, que ten, vamos a tener para este 2022. Pues muchas gracias, Angie, y saludos. A ver... Eh, muy buenas, Jaime. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Seas se muy bienvenido porque eh, vienes eh, viene como en representación de, de NetApp Sí. Y, y, y detrás tu participación en este Work, entre directores de tecnología, pues te quería preguntar eh, muy brevemente ¿qué, qué es lo que hacéis en NetApp y, y qué, ten, qué tendencias tecnológicas crees que van a ser más relevantes en este próximo año 2022. Mira, pues en, en NetApp nos, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los datos. Y, y hablando de transformación digital, y de, y de acceso a tecnología, pues eh, los datos, como, como muy bien puedes entender y todo el mundo puede entender, es uno de los eh, activos más importantes de las empresas y nosotros nos dedicamos precisamente a la gestión de los datos en cualquier entorno. Eh, y cuando me refiero, me refiero a entornos, me refiero a entornos en donde las aplicaciones y, las, y, las, eh, y el software eh, tienen su lugar, ¿no? Eh, Muchas empresas están utilizando los datos para obtener ventajas competitivas con respecto a su competencia y están adoptando tecnologías como el cloud computing que les permiten pues, obtener este tipo de ventajas. La gestión de los datos en un entorno controlado como puede ser un centro de datos pues eh, tiene su complejidad pero si ya lo ha, además lo ha lo ampliamos a entornos eh, híbridos en los que eh, algunas aplicaciones pueden estar funcionando en entornos de cloud y otras aplicaciones pueden estar funcionando en un centro de datos particular, pues se hace muchísimo más complicado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la protección de los datos, el control del de acceso a los mismos, eh, el cumplimiento regulatorio, eh, la seguridad, por supuesto, también, toda la parte de seguridad toda la, y toda la parte de gestión homogénea de todos estos entornos eh, de datos y de almacenamiento, pues eh, es donde nosotros nos sentimos cómodos y donde nosotros aportamos valor a todas las empresas que están metidas en esta transformación digital. También, cómo puede ayudar? Sí, ¿por sí. tendencias de tecnología para el 2022? Sí, bueno, pues nosotros eh, casi todos los años a finales de año hacemos una especie de, de introspección y miramos a ver, a ver qué, qué qué previsiones o qué, o qué cosas podemos prever para, para el año siguiente, ¿no? Y, bueno, pues este año ya lo hemos hecho y, y, bueno, te voy a contar dos o tres o tres o cuatro de las, de las que favor. creemos que van a tener relevancia durante el próximo año. La primera de ellas sería esa tendencia que se están teniendo todas las empresas a, a convertirse en empresas digital first, ¿no? O, o en, lo, en lo que todo lo que es digital eh, es, es, es lo primero, es ¿no? la primera decisión, ¿no? Las tomas de decisiones estratégicas eh, comienzan ya con la experiencia digital de los usuarios y con la transformación digital. Y ahora, pues, están muy íntimamente relacionadas con el éxito de las empresas, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en entornos de Business Analytics, donde el análisis de la experiencia de usuario y de, de los comportamientos de los clientes se han convertido en una fuente de información importantísima para, para la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Otro aspecto que también creemos que va a ser muy, muy protagonista del próximo año es todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y, y con la resiliencia de los, de los sistemas. Eh, debido, sobre todo, a la, a la pandemia, se ha, se ha visto que ha habido un aumento muy rápido de los ataques de ransomware y a medida que más y más personas trabajaban de forma remota esto ha hecho que, que hubiera muchas más rutas de contagio ¿no? de, de, de todo este tipo de, de ataques entonces muchas empresas se han dado cuenta que ya han tenido que aceptar que, que muchos de los procesos de seguridad y de todos los protocolos de seguridad que tenían en sus departamentos de tecnología pues no, no, no se adaptaban bien en esta lucha contra el ransomware porque es prácticamente imposible cortar todas las rutas de infección que puede, ser, que, que puede, que puede tener un, un usuario, ¿no? especialmente cuando eh, los delincuentes además pues, se dedican a hacer cosas como ingeniería social y cosas de ese estilo. En, en, eh, para solucionar todo esto, pues las empresas van, van a, a depender o van a, van a hacer que su, que su prevención dependa de la inteligencia artificial y de políticas de, de confianza cero, ¿no? de, muy estrictas a la hora de, de, de proteger sus entornos y entonces a lo mejor no es tan importante eh, el cerrar completamente las puertas sino minimizar el impacto de estos ataques y una vez producida una infección pues eh, descubrir que, que esta infección casi al instante no y que estas áreas infectadas pues se puedan, se puedan acordonar o se puedan aislar del resto y rápidamente pues restaurar todos los archivos eh, que, que hayan sido eh, afectados, ¿no? Y ya por último, pues una otra tendencia que tiene eh, probablemente mucha relevancia a partir de ahora es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Eh, los temas ecológicos están muy en auge y también en la, en la parte de, de tecnologías de la información. ¿no? Podemos predecir que las empresas eh, van a ir en, en esta misma dirección de, de, de, de valorar muchísimo la sostenibilidad. Muchas veces por presión regulatoria, eh, por los efectos de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, pero también muchas de estas empresas están eh, muy motivadas a ofrecer una innovación tecnológica que, que signifique un ahorro o, un, o una reducción de, de emisiones, etc. Es, es, es muy fácil ver, por ejemplo, pues, eh, eh, ahora que, que los empleados de las empresas eh, se es, están intentando o se, está, se están empezando a exponer a una, a una experiencia híbrida de trabajo, ¿no? en, el, en el que eh, las personas trabajan en un sitio que no tiene por qué ser un espacio de oficina tradicional y se están recortando significativamente los viajes al trabajo, pues eh, ahí hay una reducción. Y luego en otros, en otros ámbitos, pues también simplemente se están optimizando los procesos de producción como puede ser en, en la industria, ¿no? Eh, gracias a la tecnología, de forma que sean más respetuosos con el medio ambiente y, y bueno, pues que se puede hacer una automatización y una flexibilidad eh, en la producción mucho más eh, llevada por todo lo que tiene que ver con la tecnología y el software etcétera y a las, y a los profesionales y empresas que estén escuchando este live eh, cómo puede ayudar netapp en su transformación digital pues eh, como decía al principio, ¿no? nosotros somos expertos en la gestión de datos. Eh, los datos son una pieza importantísima, si no la más importante, de la transformación digital de las empresas y poder proteger estos datos, poder eh, saber quién accede a ellos, poder eh, moverlos incluso entre diferentes entornos cuando eh, estas empresas eh, que están en esa transformación están adoptando... Eh, modos de, de trabajo diferentes a los anteriores como puede ser el, el acceso a los servicios cloud pues todo esto eh, se hace más complicado cuando estos entornos son eh, son más amplios y bueno pues ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos y donde toda la experiencia que NetApp tiene en la gestión de datos y en el almacenamiento la podemos llevar también a todos estos eh, entornos y a todas estas necesidades que siguen siendo válidas eh, en, en entornos como el cloud ¿no? Bien, bien. Pues muchísimas gracias, Jaime. Por, gracias a ti, por Emilio. Un placer este participar. Y, y gracias por apoyar eh, este último encuentro entre directores de tecnología y muy felices fiestas. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Pues a ver, eh, pasamos con Daniel. Y muy buenas, Daniel. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas, un placer eh, vernos de nuevo. Y, y justo justo el, el invitado anterior estaba hablando acerca de, de trabajo, trabajo híbrido y me digo yo, pues mira, eh, eh, eso, son, eso es un mensaje eh, parecido, pero desde el punto de vista, obviamente, de gestión del talento que eh, Michael Page os he escuchado en alguna ocasión. Y, y te quería pre empezar preguntando que, qué estrategias se pueden adoptar por parte de las compañías de captación de talento en estos tiempos donde para mí hay una guerra total y absoluta por la captación de talento y más si son de perfiles. Totalmente, Emilio. Eh, lo cierto es que durante los últimos debates hemos podido comentar diferentes aspectos clave a la hora de, de buscar talento eh, Hemos hablado de las nuevas modalidades de trabajo, no hablabas tú ahora de presencial, híbrida, 100% remoto Hemos hablado de salarios, eh, del llamado salario emocional, de, de las organizaciones flexibles, etc. ¿no? Pero Emilio, aquí eh, hay también un aspecto clave para las empresas a la hora de establecer la estrategia en la búsqueda de talento y, y es ver ¿no? qué peso tiene para los directores de IT el internalizar los proyectos de la compañía o externalizarlos. ¿vale? Eh, en el primero de los casos estamos ante, ante un talento que incorporamos directamente en plantilla de, de nuestra compañía. En el segundo de los casos hablamos de, del típico proceso o proyecto llame en mano, con picos de actividad temporal. Eh, en estos casos proporcionamos equipos de trabajo ad hoc a los clientes durante, durante un tiempo determinado. Y, y este Emilio es sin duda uno de los puntos clave a tratar antes de, de iniciar la búsqueda de talento y que pasa por, por analizar de manera correcta la tipología de proyectos que se quieren poner en marcha. Uh -huh. Entiendo, entiendo. ¿Y, y, qué, ¿Y qué papel juega la gestión del dato en las compañías y cómo afecta a la captación de talento o al menos que sea más óptima? Hablaba ahora Jaime ¿no? de, de la importancia del dato. Es cierto que en el mercado de IT el, el software engineer continúa siendo uno de los perfiles más solicitados y cotizados. Pero, pero sin ninguna duda hemos visto cómo aumenta de manera exponencial la demanda eh, en todo lo relacionado con la gestión del dato. Y esto influye eh, sin ninguna duda en la estrategia de las compañías. Se lleva hablando durante mucho tiempo de que el dato es el nuevo oro, el nuevo petróleo de las organizaciones y creo sin duda que es así. Pero estamos viendo que quien convierte realmente el dato en oro es el talento que trata con él. ¿no? Ya no nos sirve cualquier tipo de dato. Necesitamos un dato útil o transformar ese dato en un dato útil. Aquí miro la pregunta para los perfiles de, de dirección de IT es ¿qué peso tiene en tu organización la inversión en la gestión y tratamiento del dato? Nosotros con aquellas organizaciones que apuestan por el dato hablamos de dos principales grupos de, de perfiles profesionales. Por un lado perfiles de trabajo eh, puro con el dato, como pueden ser los Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst o Business Analyst. Pero, por otro lado, y de la mano de la digitalización de las estructuras y procesos de las compañías, eh, los perfiles técnicos y funcionales de RP, CRM y aplicaciones eh, también son fundamentales, que serían aquellos que, que pueden dar soporte a la implantación, desarrollo, eh, mantenimiento del software por el que se consigue gran parte de estos datos. Todos ellos, repito, son perfiles que cada día son más prioritarios para las organizaciones que, que invierten en la gestión de datos. Y para quienes no conozcan eh, eh, Michael Page, ¿en qué sois realmente eh, totalmente fuerte dentro de un, un sector como el vuestro que es bastante comp eh, competitivo? Bueno, Michael Page somos una compañía enfocada en la selección de talento a nivel internacional. Eh, desde el área de tecnología tenemos un equipo de trabajo de más de 50 personas a nivel nacional y todas especializadas en diferentes tecnologías. Y distribuidos en cinco pilares fundamentales. Eh, el primero sería eh, la selección de perfiles de IT Governance, donde nos enfocamos eh, en la selección de Senior Management y C-Level. La, la, el pilar también de desarrollo en el que, que a su vez está especializado por tecnologías tanto en el front-end como en el back-end. Infraestructuras, cloud y sistemas, Big Data y BI, que comentábamos ahora, y el pilar de RP y CRM. El valor añadido es que todos los consultores trabajamos desde una visión 360. No lo hacemos eh, únicamente desde el punto de vista de selección, sino que también asesoramos a nuestros clientes en la relación al mercado eh, y otros aspectos fundamentales a tener en cuenta en la búsqueda, retención y desarrollo de, de talento, tanto para incorporar perfiles de manera permanente como temporal. Y nos pasa una preguntita para, para ti de Angie Parra, justo, que, que acaba de estar con nosotros como medio de comunicación colaborador de, de este último evento y eh, te pregunta acerca del de panorama de los perfiles tecnológicos para 2022. ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber demanda de algún tipo de perfiles sobre otro? Algún, ¿Algún sector donde merezca la pena ponerse a formarse, prepararse porque vaya a, a estar muy demandado? Lo cierto es que el año 2021 ha sido eh, uno de los años con más actividad en, en la selección de perfiles de, de tecnología. La, eh, bueno, el confinamiento, el, el COVID nos ha, nos ha puesto encima de la mesa un nuevo modelo de trabajo y aquí eh, podemos decir que el mercado tecnológico ha salido reforzado. Eh, las empresas eh, ya hablan de, bueno, de presente y futuro de la digitalización eh, y, por supuesto, que, que son perfiles muy demandados. A nivel salarial, estamos viendo también que, que son perfiles que, que han crecido de una manera exponencial en, en cuanto a los, a los baremos que puedan tener y, y por supuesto, que, que hay muchísima demanda. Es un mercado muy tensionado. En el que la competencia es feroz por encontrar eh, el talento y, y aquí, por supuesto, pues eh, el buen trabajo y la calidad en la selección de, de, de, estes, de estos perfiles y del talento es, es fundamental. No puedo estar más de acuerdo contigo. Que va a estar realmente competido por el talento y va a estar totalmente competido este 2022. Pues, totalmente. Daniel, muchísimo. Muchísimas gracias por tu por tus explicaciones y que tengas muy buena entrada de año. Igualmente, Emilio. Un placer. Nos, ve, nos vemos en el próximo evento de Daiti. Saludos. Hasta luego. Muy buenas, Adrián. Hola, muy buenas, Emilio. ¿Qué tal todo? Muy buena. Eh, ante todo, un placer volver a vernos porque eh, desde, eh, desde Digital Handmade eh, lleváis acompañándonos en, a la Latina Valley en prácticamente todas las actividades para, para profesionales de tecnología durante este pasado año 2022. Así que, un placer volver a vernos. El placer es nuestro. La verdad es que es nosotros encantados de, de colaborar, sobre todo, de, no de colaborar con la Latina, sino de participar eh, con la Latina y con toda la gente que, que nos hemos encontrado en los afterworks, en los debates. La verdad es que fue el descubrimiento de hace dos años y durante este año, pues ha sido el, el gusto de, de, de participar y de, de aportar, pero sobre todo también de recibir, sobre todo de recibir mm. mucho conocimiento y. y pues muy interesados, por supuesto. Pues este año próximo, aparte de online, espero veros en presencial, si la situación nos lo permite. Ojalá, ojalá. Que la la próxima convocatoria entre directores de tecnología la habíamos convocado en un karting al aire libre, por aquello de la seguridad, en un karting al aire libre el 15 de marzo y yo creo que pues, si hay suerte para marzo la cosa estará más tranquilita. Hola, pues, hola. Es que te quería, pregun te quería preguntar, porque eh, en el último debate en el que participaste tanto en la mesa de ciberseguridad como de infraestructura IT... Eh, que sacaras tus conclusiones de las mejores conversaciones que tuviste en, en aquella mesa de debate, sobre todo de cómo ves el panorama de la ciberseguridad en este momento. Pues mira, la, la verdad es que surgieron, como siempre, ¿eh? como siempre, siempre surgen debates y, y opiniones muy interesantes, ¿no? Eh, ya percibimos de una manera muy clara, pues, eso, cierto nivel de preocupación de los directores IT en, en cómo atajar la lo que son sus, sus problemáticas, su día a día a nivel, de, a nivel de infraestructura IT y sobre todo de ciberseguridad. ¿no? Eh, como, como antes lo comentaba también Jaime, Jaime ¿no? eh, de NetApp, el compañero, que, eh, estamos eh, antes estaba en un entorno ciertamente controlado a nivel de sistemas, a nivel de infraestructura IT, y, y, y lo cierto es que esto es cada vez más complicado, cada vez más complejo, lo que hablábamos del teletrabajo, el trabajo en remoto o los trabajos híbridos, pero es que eh, se ha unido la tormenta perfecta, que es que los, los ciberdelincuentes, los ciberatacantes, pues, pues cada vez se están poniendo más las pilas, tienen mejor tecnología, sus ataques están teniendo éxitos y eso se retroalimenta, con lo cual eh, esa parte de preocupación de los directores IT eh, pues, pues es, es real, cada vez es mayor, y, y, pero toman más conciencia, ¿no? también se toma más conciencia de que eh, esto no es un tema solo del departamento de IT, sino que es, es, es un problema que, como decíamos antes, también llega al nivel C, al C-level, y, y sobre todo a nivel directivo, ¿no? Y bueno, pues, en ese sentido, eh, cada vez más las estrategias de ciberseguridad se están articulando en, en estrategias en base a capas, donde el objetivo principal es hacer que, que esa posible intrusión sea lo más difícil posible, ¿no? Eh, también hablaba antes Jaime, que, que estoy plenamente de acuerdo con él, que la inteligencia artificial eh, está ganando terreno en muchos campos, en el de la ciberseguridad también, ¿no? sobre todo básicamente para, para poder defender con las mismas armas de cómo provienen esos ataques, ¿no? que, que sea una lucha entre máquina-máquina, a máquina, no, no máquina-hombre como estaba siendo ahora. ¿no? Y, y sobre todo también la, se hablaba mucho de la automatización, ¿no? sobre todo porque... Los, los recursos IT en los departamentos, pues desgraciadamente, son, son limitados y cada vez hay más cosas que hacer. ¿no? Y, y ahí la automatización sí que va a jugar un papel muy importante, lo está empezando a jugar ya, pero sobre todo lo va a ser en, en un futuro, ¿no? a la hora pues, de, de hacer esa optimización de recursos, de, de intentar acotar eh, toda, sobre todo las, las, los problemas que pueden ser más acuciantes, y, y bueno, parte del debate también estuvo, estuvo en ese punto. Y de hecho, eh, justo antes de empezar este directo, estaba escuchando el, el boletín informativo de la radio ah. y, y estaba escuchando acerca de los 4J, que al parecer, eh, que de hecho lo descubrieron tres, tres voluntarios eh, y, y ya se estaba parcheando, pero parecía como una de las mayores amenazas de ciberseguridad que se ha visto desde hace mucho tiempo a nivel de las grandes tecnológicas. Y, y digo, si, si se llega a escuchar en, en un boletín informativo de radio, es que esto tiene que ser grave. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre, sobre esa temática? Sí, sí, es totalmente cierto. mira Además, esta, esta mañana también he estado eh, dando una sesión de formación de ciberseguridad en, en una empresa a trabajadores y poníamos también un ejemplo, pare, un ejemplo parecido, ¿no? Eh, eh, salió un, uno de los vectores de, de entrada de ciberataques, pues era con la manipulación de códigos QR, que además creo que también lo comentamos en un, en un, en un live, ¿no? Entonces, cuan, cuando ya algo es, es público, ya eh, te, te das cuenta de, de lo que es la problemática, ¿no? A nosotros internamente, porque nosotros eh, tam, también sufrimos, ¿no? O sea, no solo damos solución, sino también sufrimos eh, con, con, toda, con toda esta problemática ¿no? eh, es, cada vez que sale alguna vulnerabilidad de este tipo de verdad nos, nos, nos trae de cabeza y, y, y nos hace ir eh, contrarreloj reloj eh, para, para tanto internamente como para nuestros clientes eh, poder solucionar estos agujeros de seguridad todo, todo lo que es el bastionado de, de, de, sobre todo de, de, de los equipos eh, es, es un tema en el que hay que estar permanentemente y esto va relacionado con la parte de de los recursos ITs limitados, ¿no? Eh, hay, hay que estar en, en, en cuestión siempre eh, actualizado y siempre eh, con, con el ojo puesto en, en, en todo este tipo de, de, de problemáticas. ¿no? Preocupante, la verdad es que sí. Nos comenta, no, nos comenta Alex eh, que seguramente, eh, porque yo había escuchado que la, la versión 4 se había parchado a la versión 25, lo de los 4EJ este que os comentaba, ah. eso lo han tumbado y lo han superado inmediatamente los hackers y que ah. eh, seguramente, y creo que haya salido versión 26, que puede que salga una nueva versión 27 eh, prácticamente de forma inmediata. Y te quiero preguntar que Digital Handmade, como empresa que está habituada, habituada a ver empresas ciberatacadas, eh, ¿qué, eh, ¿qué recomendaciones nos darías para eh, estar preparado o para evitar este tipo de ciberataques? Pues mira, lo, lo primero que, que siempre comentamos es que muchas de las empresas a las que, a las que asesoramos de alguna manera lo hacemos porque, eh, como pasa en otros muchos sectores, ¿eh? la, oferta de, la oferta de soluciones y, y sobre todo de la manera de enfocar la problemática, pues eh, cada, vez es, cada vez es más amplia, ¿no? Y, y en ese sentido, elegir o apostar por una determinada tecnología o un determinado fabricante no no siempre, no siempre es fácil. ¿no? Es un ecosistema donde hay muchas soluciones, eh, cada vez hay más soluciones y hay muchas maneras de, de enfocar, ¿no? Entonces, no, nosotros siempre decimos y, y le decimos a los clientes y apostamos por por hacer estrategias de ciberseguridad que estén basadas eh, tanto en los recursos internos como realmente en las necesidades. ¿no? Y ahí siempre intentamos eh, hacer ver que, que es importante, de la misma manera que hacemos eh, auditorías eh, de prevención de riesgos laborales periódicas, eh, por supuesto las auditorías contables a nivel empresarial, ¿no? Eh, el tener auditorías, eh, auditorías de riesgos, de vulnerabilidades, Hacer periódicamente eh, pen-testing, test de penetración para, para, sobre nuestras puertas públicas, eh, pues para, para, para ver realmente cuáles son nuestras, nuestras vulnerabilidades, ¿no? Antes hablábamos eso, de, de, del bastionado de toda nuestra infraestructura IT. Eh, otra recomendación que nosotros también hacemos es, es que donde haya esa, esa limitación de recursos, eh, que entre el acompañamiento, ¿no? eh, Hoy en día, eh, el, este acompañamiento especializado, ya sea de una manera más amplia como podía ser unos servicios de, de UCISO o, o, o CISO virtual o de una manera mucho más puntual ¿no? para problemáticas concretas en momentos, en momentos concretos, eh, cada vez también las, los, los departamentos IT de las, de las empresas de cualquier tamaño también están apostando por esto. ¿no? Y, y por último, también como decía antes, a, apostamos mucho por la concienciación, por la concienciación de los trabajadores como ese último eslabón que que siempre sale también en todos los debates IT, es ese eslabón más débil de, de la cadena de la ciberseguridad, ¿no? Esa problemática que, que no no solo es responsabilidad del departamento IT, sino que es responsabilidad de, de cada uno de los, de los trabajadores. De hecho, nos, nos pasa una cosa curiosa y es que este tipo de formaciones... Ya, ya no, casi ya no las propone ni siquiera el departamento IT, los propone el departamento de recursos humanos, ya es algo que trasciende al departamento IT, ¿no? porque la problemática de un ciberataque, eh, pues, pues como estamos viendo día sí y día también ¿no? de lo que está trascendiendo, eh, pues pues no, afecta de lleno a lo que es la, la base de flotación de, de una organización. Pues muchísimas gracias eh, por eh, participar y apoyar las actividades de Latina Valley y, y desde luego entiendo que estos días tienen que estar siendo moviditos dentro de Digital Handmade Sí, sí, las, las navidades eh, suelen ser sinónimo de que la, la gente se va tranquila a casa Pero los departamentos IT no se van tranquilos a casa, para nada Es que eh, eh, recuerdo mi época que yo fui director tecnológico de un, de un servidor de internet Allá hace ya el Pleistoceno aproximadamente, y los ataques siempre me caían o habitualmente entre el sábado al el domingo a la una de la madrugada. Cuando me pillara con la defensa más baja y con el personal absolutamente mínimos. Eh, okay. Y ahí es cuando me, me pillaba el de los ataques más fuertes. Tenían, no es eh, eso, eso no es casualidad, además. <ríe> no, no, casualidad. no, ya imagino que no, no. no <ríe> si ya sé eso, o alguno que se aburriese, que no hubiera llegado y que se aburría, o decía, ¿cuándo voy a hacer más daño? De que pillo al, al Emilio y al equipo, les pillo más, más menos preparados y más disfrutando el fin de semana. Sí, era, me, me, me, me sentaba de un, de un contento que me dejaba que no te puedes imaginar. Pues para que no pase lo que me pasaba a mí, eh, conocer a Adrián, contactarle y conocer lo que hacen en Digital House Pues muchísimas gracias y con tu permiso vamos dando paso a Itziar. Eh, saludos, Adrián. Eh, muy buenas, Itziar. Muy buenas tardes, Emilio. Encantado de volver eh, a verte. Que... Sí, y, y un placer que, que confirmaras tan, tan hace poquito, porque mira, me, me has dado la buena noticia de, de que ibas a poder participar en, e, en este directo. Ya sabes para que, que, que yo siempre no... que puedo voy, así que no hay ningún tipo de problema. Muchas gracias. Y para quienes no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces en tu pues yo soy la responsable de transformación digital de Docuten. Y Docuten es una empresa SaaS que se dedica a digitalizar los procesos administrativos, es decir, a convertir a las empresas sin papel gracias a la factura electrónica y a la firma digital. Así que conseguimos unas empresas mucho más sostenibles y también mucho más eficientes. Bien, bien, bien. ¿Y cuáles cree que son los motores que van a definir las estrategias de las compañías? Eh, en materia de digitalización administrativa? Pues yo me centraría en tres motores. Eh, por una parte, la búsqueda de la eficiencia, ¿no? pero no entendiendo eficiencia como reducción de tiempos solamente, sino como una optimización de los procesos. Como una automatización de determinados procesos que a día de hoy los hacemos repetitivamente y que no aportan ningún tipo de valor a la empresa, como puede ser por recibir una factura en papel, escanearla, contabilizarla, etcétera, Y todo esto va a redundar en una mejora de la productividad. ¿no? Una vez que hayamos eliminado esas tareas que nos quitan tiempo pero que no aportan tanto, podemos llegar a ser unas empresas mucho más productivas. En realidad esto va a redundar también en una mejora en esos procesos, en mayor agilidad, en no perder tanta documentación documentación, en evitar fricciones entre departamentos y también con clientes y con proveedores y, ¿por qué no? También en favorecer el teletrabajo en algunas industrias o sectores que a día de hoy no es tan sencillo de implementar. Algo que comparto también con, con Jaime y con, y con Daniel que hace poquito estaba hablando sobre esto. Por otra parte... Y... Sí, por favor. Nada, disculpa, Emilio. Eh, decía también que después eh, creo que es muy importante eh, como tercer, como segundo motor el cumplimiento normativo, pero no entendiendo esto como hacerlo todo de una forma legal, que también lógicamente pues la firma digital respaldada por Eleidas sino también anticiparse a lo que va a venir, ¿no? No que nos pille el toro y eh, hacerlo todo mal y a rastro, sino por ejemplo, ahora que va a salir en breve una ley sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica en España, poder ya contar con una plataforma o con un proveedor que nos ayude a dar ese paso previamente y no una vez que salga la ley volvernos locos y tirarnos de los pelos porque no sabemos cómo hacerlo. Y con base a estos dos motores viene un tercer motor que lo ha dicho Jaime muy bien, que es la sostenibilidad. La eliminación del papel, de ese papel innecesario, que a día de hoy genera muchas emisiones de CO2, mucho uso del agua y que si nosotros hemos sido capaces de ahora ir al supermercado sin bolsas de plástico, llevar nuestra bolsa o por ejemplo estar en una frutería usando bolsas de papel y no las antiguas bolsas con los guantes, creo que las empresas deberían hacer un ejercicio sobre todo de concienciación de que Aquellos documentos que no sean importantes no hay que imprimirlos. Y si hay soluciones que evitan la impresión de esos documentos y tener el acceso a ellos, ¿por qué seguir cargándonos el planeta? ¿no? Estoy completamente, completamente de acuerdo contigo. Eh, el, ¿qué, hace, ¿Qué hace a DocuTen eh, diferente de otras soluciones de digitalización de procesos administrativos? Yo creo que la, la pregunta es muy fácil de responder y podría tirarme horas, pero voy a intentar eh, resumirlo eh, muy brevemente. El Primero, la facilidad que le damos a nuestros clientes de poder digitalizar todo el ciclo completo, es decir, tanto en la comunicación con tus clientes como con tus proveedores, entre tus trabajadores y entre diferentes departamentos. ¿no? Porque por un lado, tú puedes digitalizar la parte de factura al igual que la parte de firma y todo esto lo puedes hacer con nosotros. Otros. ¿Cómo puedes hacer este proyecto? Pues puedes empezar con los, con los dos eh, productos, digamos, o puedes empezar poquito a poco con un determinado departamento, con una determinada funcionalidad y poco a poco ir creciendo. Porque nosotros, eh, nuestra principal función es acompañar al cliente en ese proceso de digitalización y que ese proceso se haga bien y de la forma más optimizada posible. Por eso Docuten es escalable. Es decir, nuestro departamento de atención al cliente y de Customer Success va a darle a esa empresa, a, a ese CFO, por ejemplo, a ese IT manager, el acompañamiento necesario para ir metiendo la transformación digital poco a poco en la empresa, sin crear fricciones, mejorando esos procesos y sobre todo creciendo a la vez que crece su negocio, ¿no? Y por supuesto personalizando diferentes funcionalidades. A día de hoy tenemos funcionalidades muy específicas para empresas del sector industrial, también para empresas del sector de la automoción y ha sido gracias a ese acompañamiento que hemos hecho. Y sobre todo como tercer... Punto, digamos, eh, destacaría que tengas factura, tengas firma, tengas las dos cosas, lo vas a hacer cumpliendo los máximos estándares legales, que iba un poco dirigida al cumplimiento normativo que te comentaba en la primera fase. Vale, pues muchísimas gracias. Eh, y ¿Algo, algo que, que quieras añadir eh, sobre Docuten? para que te conozcamos un poquitín mejor. Bueno, yo os animo a todos a, visar, a visitar la página web de DocuTen, en donde podréis encontrar pues, mogollón de recursos disponibles para todo el mundo, para saber cómo empezar la digitalización, saber cuánto os cuesta, eh, lo, cómo estáis haciendo ahora los procesos y cuánto os ahorraríais si lo hicieseis digitalizado, que eso es muy importante y también para poneros, eh, digamos, como en aviso de próximas tendencias o próximas normativas que van a entrar en breves, para poder hacerlo eh, pues a conciencia, eh, con proveedores que estén homologados, por supuesto, y hacerlo de la forma más eficiente y optimizada posible. Muchísimas gracias y espero eh, Itziar, verte en las actividades del año que viene. Bueno, yo también lo espero. Muchísimas gracias, Emilio. <risa> Felices felice fiestas. Salud, saludos, Itziar. Eh, muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por, por tu lado? Bien, bien, todo bien. Estamos ahora con el cierre de año fiscal y la verdad es que a tope, pero muy bien, el contento, la verdad. Sí, no, porque eh, de hecho he visto un activo, te, nos vimos en el pasado okay. show, lo, luego en el, en le, en el evento del, del Fintech Innovation Summit y luego okay. en el afterword de directores de tecnología. Eh, da, gusto, da gusto veros tan, tan activos últimamente. Sí, la verdad es que este año hemos hecho un esfuerzo tremendo. Aquí directora de Marketing Palom ha hecho un trabajo magnífico y hemos participado, yo creo que son como, no sé, un montón de eventos. La verdad que, mm. eh, ten, tener en cuenta que es que nosotros partimos de la base que el año pasado no estábamos haciendo nada, ¿no? Entonces eh, hemos pasado... Uh -huh en un año hacer un montón de, de actividades, la verdad. Y que muy bien, ¿eh? además, súper contentos y el feedback que recibimos es magnífico. Pues comentarte que el, el Power Bank que me regalasteis en el e show lo estoy utilizando ¿Eh? activamente. Me alegro. Que, me alegro. Que, que, el, que muchas veces cuando uno compra merchandising, que no me sabe bien. si eso acabará o no en la basura, que esperamos que no, uh -huh. pero que sepáis que me pareció súper útil y que lo utilizo activamente. Me alegro un montón. Y para quien no os conozcan, eh, sí. ¿qué es lo que hacéis en InfoBit? Pues mira, nosotros somos una compañía tecnológica que provee tiene una plataforma unicanal. Nosotros somos una compañía de origen croata. Eh, nacimos en el año 2003 en, en Croacia y en España estamos presentes desde el 2016. Um, el equipo de España somos aproximadamente unas 25 personas. El año que viene contrataremos otras 10 seguramente. Esto es fruto bueno, pues del volumen de, de proyectos que estamos eh, consiguiendo. ¿no? Entonces, como te decía, probemos esa plataforma unicanal que lo que pretendemos es que es ofrecer todo tipo de canales digitales a los clientes, independientemente del sector a que se dediquen, sector de actividad, sea retail, sea banca, sea seguros, um, y también independientemente del tamaño eh, de compañía. ¿no? Puede ser una, una pyme, una micropyme, una. una empresa muy grande o una empresa pequeña. ¿Por qué? Pues porque por hoy el uso de canales digitales es una demanda constante por parte de los usuarios. Eh, eh, la mejor prueba es que cada día estamos recibiendo un montón de peticiones de clientes que o bien son clientes ya nuestros y quieren incorporar canales nuevos porque se los solicitan sus propios clientes o bien pues porque no tienen nada y quieren arrancar ya para no quedarse fuera, digamos, de, del mercado. ¿no? Y me comentabas que en Infobip soy uh -huh. especialista en crear estrategias omnicanal, pero okay. para las empresas, ¿qué beneficios claros y, cont y contante y sonante puede aportar una estrategia omnicanal? Pues mira, la palabra clara que has nombrado, eh, y me alegro que me has hecho esa pregunta, es estrategia. Muchas veces confundimos el concepto omnicanal como una tecnología, que realmente no es una tecnología, al final es una estrategia. Pensar que las compañías tienen que, que la transformación digital no es solo un, una, un uso tecnológico como tal, sino requiere el cambio de procesos y de mentalidad por parte de todos los empleados dentro de una organización para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Por tanto, esa estrategia va desde el director general de la compañía hasta la última persona, eh, inclusive hasta la recepción, si es una, una gran compañía. ¿no? Eh, ¿Qué beneficios aporta? Pues es que claramente, al final, lo que, lo que las compañías buscan es retener y fidelizar clientes. Este mundo es un, eh, un mundo cada vez más exigente. Eh, las redes sociales son, eh, en fin, puede ser un motor magnífico de exposición de mi negocio, pero a la vez también me expongo yo a que otros, eh, mis clientes, me puedan juzgar eh, bien o mal y, por tanto, bueno, tengo que estar en permanente eh, eh, control de todos mis canales digitales, precisamente para, para darles ese servicio eh, acorde a lo que esperan los clientes. ¿no? Entonces, como decía, esa estrategia al final requiere que tú tengas esa plataforma omnicanal que te permita incorporar de una forma ágil cualquier tipo de canal a demanda del usuario. Por ejemplo, tú tienes WhatsApp, pero de repente estás en un sector retail. Y tus compradores están más acostumbrados a utilizar Instagram. Bueno, pues incorpora, incorporar un nuevo canal dentro de tu servicio es algo tremendamente ágil y no son proyectos faraónicos, que eso es algo que también tenemos que remarcar, ¿no? Eh, no son como proyectos antes que eran decir, no, estos son siete meses de incorporación, un año. No, estos son en dos semanas se puede se puede incorporar. Además, esa, esa estrategia unicanal hace que eh, Al estar en, a, amparados dentro de un paraguas de omnicanalidad, de, de, de la propia plataforma, donde está todo unificado, la verdadera omnicanalidad es aquella que te permite, si por cualquier circunstancia se cae un canal, por la razón tecnológica, técnica que sea, se le pueda levantar la conversación, por ejemplo, o el proceso de compra de, una, de un usuario en cualquier otro canal, de una forma rápida, sencilla y además aséptica para el usuario. Eso que consigues, fidelizar y retener clientes que al final, como decía mi madre, es la madre del cordero. ¿eh? Esto al final es la clave de todo, ¿no? Porque ya sabemos que, último... que captar un cliente es mucho más caro que retenerlo, está claro. Sí, obviamente. Eh, y un último punto para que uh -huh. para que os contacten, donde, uh -huh. donde pueden conseguir más información acerca de vosotros. Bueno, tenemos nuestra website, en uh, tenemos ahí vais a encontrar un montón de información, de todas formas, eh, bueno, eh, los 25 empleados de Microsoft, digo de Microsoft, de, sí, sí. de Infoid, perdóname, que es que ya están tantas compañías. Nada, que nada. Donde estoy. Um, eh, bueno, podéis encontrarnos en LinkedIn si necesitáis cualquier información adicional, si no lo encontráis en la web, o sea que estamos absolutamente... Eh, encantados de recibir cualquier tipo de pregunta, necesidad o requerimiento. Pues espero que conjuntaste y no te preocupes que a la empresa de Patricia, mira que llevo años colaborando con ella <risa> y con Mariana, le cambió el nombre en la primera frase de este directo. O sea, que no te sí es que normal. Mira, ya es normal, ya estamos a una hora de tarde, ¿eh? el cierre es muy exigente. Y el 2021 ha sido intensivo, creo muy que intensivo. de los años que más... Es... Creo que es el año que he tenido más carga de trabajo casi de la última década, prácticamente. Nosotros igual. Nosotros, si Dios quiere, todo va bien, vamos a estar creciendo a triple dígito, cosa que es increíble y maravilloso. Enhorabuena. En, Magnífico. Enhorabuena, porque triple dígito son palabras muy mayores. Enhorabuena. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y eso es gracias al sí. equipazo que hay en Infoil Pues muchísimas gracias, Álvaro, y con Nada, tu permiso vosotros. pasamos, pasamos pues, con la última invitada de la tarde. Saludos, Álvaro. Gracias. Muy buenas, muy buenas, Raquel. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues un placer vernos de nuevo porque, de hecho, en, sí. en mi última actividad inauguramos, inauguré contigo. Y sí, efectivamente. Esta vez, y esta, esta vez justo hacemos al contrario. Esta vez cerramos el, este evento, este live streaming en directo contigo. Un placer vernos de nuevo. Pues nada, igualmente un placer y un placer también clausurarlo. <risa> bien, bien. Y eh, para quien no te conozcan, eh, eh, brevemente, ¿qué hacéis en Camerfirmas? Bueno, pues mira, nosotros en Camerfirmas somos una, una empresa de servicios de confianza digital, somos un prestador de servicio de confianza cualificado, pertenecemos parte a las cámaras de comercio y parte a, al grupo Infocher. Y bueno, nosotros tenemos como tres precios angulares eh, en el cual bueno, se desarrollan el core de nuestro negocio. La primera parte sería pues toda la emisión de certificados digitales de todo tipo eh, y luego tenemos una parte de soluciones y, y servicios desde firma electrónica, desde toda la parte de onboarding digital, toda la parte por ejemplo de identidad autosoberana, eh, la parte por ejemplo de centralización de certificados, eh, notificaciones electrónicas con las administraciones públicas y luego tenemos por supuesto la parte de, de, de PKI para, para dar servicio o apoyo a toda la infraestructura de certificados digitales. Por lo tanto, bueno, nosotros al final somos, utilizamos la tecnología para dar cumplimiento, eh, dar cumplimiento a la norma y, eh, bueno, pues eh, también tenemos una, una, unas soluciones de delivery, de comunicaciones técnicas certificadas, tanto de email y SMS certificado, y lo que intentamos lógicamente es cuando un cliente con nosotros, pues es ofrecerle ese 360 en toda la parte de comunicaciones legales. Gracias por, por la presentación. Y para, para comenzar la, el turno de pregunta, te quería plantear eh, que todavía no se desconoce cuál es el, altan, el alcance total del impacto que... ...ha tenido la pandemia tanto a nivel personal, a nivel económico y de empresa. Pero lo que sí sabemos es que con la llegada eh, de la pandemia se ha acelerado la necesidad de innovación tecnológica... ...y de una transformación digital que en muchos casos era más teórica que práctica en muchas, incluso grandes compañías. Con lo cual eh, las empresas se han tenido que adaptar, los profesionales han tenido que adaptarse a esta nueva normalidad... ...y entre ellas, eh, esta nueva normalidad ha llegado el teletrabajo, pero... Eh, aunque hemos dado un gran paso, todavía nos queda mucho camino por andar y en este sentido mi pregunta es, eh, ¿qué barreras tienen hoy día las compañías para convertir sus procesos en digitales? Pues mira, como bien has dicho, Emilio, efectivamente hemos dado un gran paso. O sea, Lo que se ha hecho la pandemia es acelerar todos esos procesos de transformación digital. Pero todavía sigue habiendo, ¿vale? Nosotros cuando, cuando vamos a una empresa o hacemos una labor más bien de consultoría o de asesoramiento, nos encontramos todavía con, con, con barreras. Con barreras eh, que van eh, desde, bueno, ahí yo destacaría tres eh, barreras importantes que nos encontramos. Pero hay muchas, ¿vale? Pero sobre todo, y lo han comentado antes mis compañeros, eh, los distintos ponentes que han pasado, eh, hay una barrera cultural. Es decir, la barrera cultural eh, es, es importante, porque va desde el CEO, directores generales, directores de departamento, eh, hasta la persona que utiliza ese, ese, ese servicio, eh, hasta el usuario final. ¿no? Entonces, eh, tiene que haber una conciencia eh, en todos los estamentos de, de una compañía para abordar un proceso de transformación digital. Porque, claro, eh, nos damos cuenta que, que la transformación digital implica más que un cambio de cultura de la organización que de la tecnología en sí misma. Entonces, cuando eh, abordamos un proceso que impacta directamente incluso en, en, en, en el negocio de una compañía, pues todas las áreas tienen que estar involucradas. Todos los empleados y trabajadores tienen que tener la conciencia de que se va a producir un cambio. Pero que además... Eh, cuando se aborda un, un proceso eh, de innovación tecnológica, de utilizar nuevas tecnologías, eh, estamos hablando de, de abordarlo desde el punto de vista que va a ofrecer a esa compañía criterios de eficiencia, de sostenibilidad, de productividad, de, de ahorro de costes... Eh, de una eficiencia tal que al principio todo esto lo ven eh, lo ven como, como digo yo como subir al turmalet, ¿no? Y entonces eh, pero poco a poco se van dando cuenta de que todos esos criterios que nosotros les vamos eh, estableciendo se van cumpliendo, ¿no? Y, se, y lo que sí que hacemos muchas veces es fasear proyectos ¿no? Porque eh, abordamos proyectos desde desde bueno, desde una contratación online que va a afectar lógicamente al modelo de negocio en una compañía hasta un onboarding digital y todo esto, bueno, pues pues intentamos fasear los proyectos, intentamos cambiar un poco la cultura de, de, de la compañía. Lo que sí que es cierto es que eh, a raíz de la pandemia, aquellas empresas que no se sumen a esas nuevas tecnologías se van a quedar atrás. Eh, luego hay otro, otra barrera que sería un poco la aversión al riesgo y la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, eh, cualquier proceso... Eh, que quieras innovar en tu compañía, pues, va a generar riesgos y va a generar incluso eh, dudas, ¿no? Eh, pero eh, tenemos que tener en cuenta de que esa eh, hay una resistencia al cambio porque, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay muchas empresas que tienen esos procesos eh, manuales y que el hecho de pasar a un proceso digital, pues eh, cuesta mucho, hay muchas empresas que, que, que se resisten, ¿no? Y sobre todo, incluso hay empleados que están acostumbrados o que llevan todo su vida trabajando de una determinada manera. Y tú vas a llegar y les vas a cambiar esa manera de trabajar y les vas a decir y les vas a automatizar procesos. En el fondo, les vas a hacer la, la vida más fácil, pero... se resisten a ese cambio, ¿no? Por eso hablo de, de que esa, esa mentalidad y esa cultura tiene que, que, in, que incrustarse como un ADN en esa compañía para, para, para realizar el realizar el cambio, ¿no? Y luego también una, una, una barrera que es infraestructuras. Nos encontramos con muchas compañías que todavía no tienen ni siquiera a veces RPs, ni CRMs, que lo hacen a lo mejor todo en Excel, que entonces hablamos de integrar procesos, sistemas y soluciones eh, que es muy complicado, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Entonces, eh, no solamente desde el punto de vista de la compañía, sino a veces desde el punto de vista que también nos encontramos del, del cliente, del usuario, ¿no? Eh, bueno, pues evidentemente casi todos estamos utilizando, llevamos eh, utilizamos smartphone, pero hay gente que todavía no tiene dispositivos o que no es capaz de hacer una contratación, por ejemplo, a través de, de, de un dispositivo móvil, o ¿no? Que utiliza a lo mejor el PC. Entonces, todas esas barreras, ¿vale? Bueno, pues, componen una serie de, de, de handicap a la hora de abordar eh, un proceso de transformación digital. Y lo más importante y no hay que perder el foco es que cuando estamos abordando un proceso de innovación tecnológica, no, te, no podemos perder de vista el customer experience, y sobre todo las necesidades que tienen nuestros clientes para eh, eh, realizar ese proceso de transformación eh, digital de manera eficiente. Que, eh, por cierto, eh, comentarte, eh, comentarte Montserrat, que estás en los comentarios eh, eh, y que estás como LinkedIn User, pero que es Montserrat cano. Para, para quienes, quienes la conozcáis. No, es que algunas veces nos la juega el streamer y, no, y no nos deja ver el, ver el nombre de, de las personas que nos están preguntando. Y, y, y por las veces que, que he conocido el trabajo de Camel firma eh, tanto por, por tus palabras como por alguno de vuestros clientes, siempre he recibido un feedback de que soy una empresa muy interesada por la innovación por, eh, por eh, crear y mejorar patentes que, que es algo que en la industria española eh, creo que es una dolencia realmente crónica e importantísima y quería preguntarte desde que me firma qué soluciones tenéis planteada lanzar de aquí al, eh, durante el año 2022. Pues mira Emilio efectivamente nosotros somos una empresa que parte de nuestros beneficios los invertimos en, en la mejora eh, de nuestras patentes o en nuestras mejora de nuestras soluciones Siempre muy enfocadas a, como te comentaba, a la experiencia del usuario. ¿no? Eh, pero este año 2022 eh, quiero destacar varias soluciones que, que va, va a lanzar eh, Camer Firma eh, este año. En primer lugar, eh, nosotros al final somos una recte, nos, eh, nos mm, ceñimos mucho al cumplimiento normativo. Eh, en noviembre de. Del 2020 ya salió la ley 6-20, en la cual eh, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza establecía la posibilidad de realizar eh, la videoidentificación o videoconferencia para la emisión de certificados digitales. Bueno, pues ya eh, hemos vamos a conseguir la homologación por parte del Ministerio para realizar a través de un sistema que llamamos VideoID, eh, que es un sistema con de una videoconferencia con un operador de cámara firma para eh, emitir un certificado digital. Esto nos da, eh, bueno, pues... Eh, es, eh, eh. Desde el punto de vista del usuario, el, el hecho de que no tenga que desplazarse a una de nuestras oficinas para realizar una verificación presencial para la emisión de certificado, pues eh, nos va a dar, en este caso, eh, mucha tranquilidad y sobre todo mucha experiencia de, de, de usuario a la hora de, de la emisión de certificados digitales. Otra de las soluciones que vamos a, eh, a poner en marcha y que vamos a... A, a lanzar es que de, en cumplimiento eh, con la con, la, con el IDAS 2 estamos hablando de una, de una identidad autosoberana es decir, nosotros tenemos una solución que se llama Disney, vale, que, que es una aplicación basada en tecnología blockchain, que también vamos a hablar mucho de ella a lo largo de, de, de, de este año y que eh, promueve unos principios de identidad eh, soberana para la gestión de nuestra propia identidad. Voy a poner un caso un ejemplo para que se pueda entender que ya es un caso de uso, es decir eh, ahora mismo por ejemplo eh, estamos hablando de, de del pasaporte COVID, ¿no? eh, Cuando nosotros eh, utilizamos esta aplicación, que es una aplicación en, en un dispositivo móvil, eh, podemos introducir eh, no, todos nuestros datos, es decir, desde subir nuestro, nuestro documento de identidad, desde subir, por ejemplo, un pasaporte, desde subir un carnet de conducir hasta subir nuestro pasaporte COVID. Yo, por ejemplo, voy a trabajar en una empresa o voy a acceder a un evento donde se me van a pedir este pasaporte COVID. Pues, al final, con esta aplicación y con un dispositivo, con un código QR, se puede verificar que realmente, bueno, pues, yo tengo ese pasaporte para acceder a un evento, acceder a unas instalaciones, acceder a una compañía, etcétera, etcétera. Bueno, pues, todo esto va, va a permitir eh, a las empresas utilizar ese tipo de tecnologías para agilizar todo este, todos estos trámites. Eh, luego, eh, una de las soluciones que también vamos a, a lanzar es la firma por voz. Eh, esto es una solución que permite realizar una firma electrónica avanzada porque al final la voz, eh, nuestra huella vocal no se identifica por sí misma. Y eh, es muy interesante, sobre todo, pues para procesos donde estamos, eh, por ejemplo, en contact center o en call center, podemos realizar una contratación eh, aceptando una serie de condiciones por, por, por, por nuestra propia voz y nosotros le vamos a dar esa capa de certificación y eh, con técnicas de, de anti-spoofing para que no sepamos que no somos un robot o que no es una grabación nuestra, nuestra voz y por lo tanto certificar ese, ese proceso como, como válido. Y eh, por último, bueno, pues estamos abordando ahora una, una solución que le el funcionario virtual ya sabemos que se, se ha publicado una, una regulación donde se va a permitir a los funcionarios públicos el teletrabajo durante tres días. Y todo esto vamos a utilizar nuevas tecnologías para que se permita de una manera virtual estar en un entorno colaborativo eh, y que se puedan hacer gestiones virtuales totalmente. Esas gestiones pueden incluso eh, quedar eh, grabadas, certificadas y se puedan firmar documentos en ese mismo proceso eh, dentro de ese eh, entorno colaborativo. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar este año 2020 y en lo que bueno, pues nos vamos a centrar, eh, sobre todo, dando también impulso a nuestras soluciones de firma electrónica y de onboarding digital, pero potenciando otro tipo de soluciones que, que creo que, que pueden ser muy interesantes para, para, para todas las empresas. Pues muchísimas gracias Raquel por, por comentarnos vuestras novedades cara al 2022 y espero que sea muy positivo y tengan mucho éxito esos lanzamientos. Pues muchísimas gracias, Emilio. Pues espero, eh, desearte de que tengas muy felices fiestas y buena entrada de año y que coincidamos muchas más veces el año que viene. Pues seguramente que sí. Muchísimas, muchísimas gracias y felices fiestas. Muchísimas gracias. Saludos. Y me quedo con vosotros para cerrar este, este live, que es el último de los que tengo programados en este año 2021, pero no creo que sea el último live de, del año. Eh, si tenéis propuestas de temáticas que, que creáis interesantes para eh, publicar en... en streaming en directo, me escribís por mensaje privado, encantado de, de escuchar vuestras sugerencias, porque que quedan dos semanas todavía, todavía podemos emitir cosas interesantes. Muchas gracias por acompañarme en estos live en directo durante todo el año y desearos muy felices fiestas, que tengáis un, un gran año 2022 y que vayamos, vayamos a mejor en todos los sentidos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo directo. Felices fiestas.